Luis Abinader, nuestro presidente electo, Hizo, estaba de cumpleaños ayer, perdón, estaba de cumpleaños ayer, sí, nuestro querido presidente de la república Sí, a, a Luis le llegó más regalo que a mí Luis Abinader Corona No sé por qué a Luis, yo, yo, yo cumplí cumpleaños también ayer, ayer le llegó más a, David, a Luis que a mí sí, no, no, no ya yo vi generales eh, Neto yo lo llamé y lo felicité Sí, yeah. felicidades Luisito a se lió tuya ah, a claro. te llaman Neto te llaman a que lo tire. Neto tú quédate con Luis dile que me ayude ahí oh, felicidades presidente Yo dime papá tarima entonces <risa> la realidad papá tarima <risa> imagínate la realidad entonces Luis Abinader, antes de Luis decir, mira, eh, mira flaco, pónmela para acá, Porque el precuero me duele a mí ya. Eh, parece ser que había un grupo, había un grupo que estaba metiendo presión de que Luis Abinader tuviera una equidad de género. Vi el periódico Diario Libre donde salió una noticia donde solicitaban a Luis. Mira, yo puedo dar equidad, Mira, yo eh. puedo dar curso de oposición. ¿Por qué? De oposición a las redes, yo puedo <risa> dar un curso. Y enseñarlo a ellos. a, ¿eh? a Y vaya a tener que... oposición. No, yo no soy oposición. <risa> yo, por, por, hay, hay unos cuantos loquitos viejos que andan ahí tirando barra basada y dando la gracia. Eso, eso no está ya. De... Entonces, pasa que Luis, entonces, luego que salió la noticia temprano, sorprende en la tarde o casi la noche, por ahí, que. Va a nombrar a 31 mujeres como gobernadoras en cada provincia. 31 como gobernadoras el 17. de la, la mujer. Nítido. Pero comenzaron los críticos. El primero que habló fue Correa. ¿Cuál Correa? Correa. Correa. Eh, eh. ¿A ver dónde es Correa? Correa. Eh, que, Aquí les eh, correa. <risa> ¿De dónde ¿Qué digo, qué digo? De la <risa> gente de hipólico. Correa dice que la gente se está sorprendiendo de algo que ya lo había hecho Balaguer en el 66. Eso fue el primero. Y lo segundo, Villanagüero también, que mandó su, fugazo, fue de, fue, su fundazo, que dice que lamentablemente Lamentablemente estamos haciendo algo equivocado porque no debería ser porque ser mujer, sino que debería ser por su capacidad. Ah, y la que pongan, porque es gente loca, sí. La que pongan de gobernadora, va a ser una caco, maco, flaco. Eso viene por añadidura porque no van a elegir una loca. Eso es, yo estoy diciendo, y dile que me llamen, abuelo, para enseñarle cómo hacer oposición. ¿A ¿Quién va a poner aquí, Neto? Eh. Si Omara Cortés. Se dice que... Eh, maestra, dime qué. Maestra. A, da, no, a, a, dame datos tú. Si Omara Cortés... Pues, este una, video va a salir y la gente va a decir... Una... De ¿Quién va a ser la... Atención, San Francisco de Macorís. Atención, Provincia Duarte. Neto Flow informa. Dele, Neto Flow. Si Omara Cortés, gobernadora. Es lo que... Se dice, no está designada todavía. Pero se rumora. Pero eso. Se rumora. Sí, porque una mujer con, con un repertorio intachable, ¿te entiendes? Y se ha ganado ese puesto, ese y más. ¿Te entiendes? Por su capacidad, una mujer que es, como dicen, blanca en sentido de transparencia y, y que es por línea. la línea. Claro, claro está que el eh, eh, el pueblo. Que hay, hay personas también pero no Al pueblo tiene muchas mujeres valiosas también, uh -huh. pero esa es la que más suena ahora mismo. La que va ¿No a ser. Claro, aquí hay muchas mujeres que pueden ocupar ese puesto también. Una dijeron que no y otra están en espera. Dijeron que no. Sí, dijeron ah, botar pues eso. No, cotizana, ¿Y son no, no, no, que eso no es para todo el mundo. <risa> no. que cuando esos piquetes bajen a las <risa> once y media hay. <risa> De once y media a dos de la tarde, esos piquetes. O esa huelga, 24 ah, horas. Hay huelga, 24 que, horas. Que, que la reunión es allá arriba, <ríe> eh, los jibaritos, para la huelga, para entenderla. ay ay, ay. Bueno, yo, yo aplaudí cuando en el gabinete, las primeras cuatro personas que se, que se nombraron, dos fueron hombres y dos mujeres. Yo dije, yo, hay un equilibrio, o sea, de mitad y mitad. Sí. Yo lo veo muy bien. Sobre las 31 gobernadoras, en un lado lo veo bien, en un lado no estoy tan de acuerdo. Porque el hecho de que sean todas, o sea, podía ser, tal la vez... ¿Eh? La mayor parte. Sí, tú podías poner la mayoría. Una mayoría. Y dos o tres... Que sean hombres. ¿Tú entiendes? Porque no, lo, no por Luis, sino que hay un grupo de, de personas que promueven, joden mucho. Y por eso decía que al principio en el Diario Libre salió una noticia que ya todavía Luis no ha designado a nadie y ya están atacándolo para que ponga mujeres. Entonces, yo sigo pensando que no puede tu fuerza la cosa. Yo no sé si Luis lo hizo por esa, por esa presión o no sé. O si lo hizo porque entendía que esa mujer tenía la capacidad. No, que cada quien que va a elegir ese puesto, eh, tiene que ser una persona con capacidad. Porque usted va eh, a gobernar en la provincia, ¿no? Claro. En la provincia usted tiene que tener los pies sobre la tierra y... y tener... Exacto. Pero hay un problema. Tú sabes que hay un grupo de mujeres... Me van a comer por eso, pero tengo que decir la realidad. Que quieren que todo sea... Por ser el, por el hecho de ser mujer. ¿Cómo? O sea, tiene que ser por su capacidad o por su conocimiento. Me acuerdo que una vez alguien le dijo a Rafa Nadal... Buenas tardes. ...que por qué los tenistas ganaban, los hombres ganaban más dinero. Y él dijo que no tiene que ser por eso, sino por tu capacidad y por quien tú seas. Claro. O sea, no capacidad. porque sea mujer o sea hombre. Y a veces hay un grupito de mujeres como que lo sí, sí que quieren manipular eso, yo entiendo lo, lo que no Pero el vaina. presidente sabe y tiene un grupo de personas al lado, de asesores, que no van a poner una, un, no a poner una gente que no es a gobernar una provincia. Y si lo hacen más, se tiene que sacar. No digas claro, que hay que porque tú sí. seas mujer y que te vamos a poner ahí, no, no, no, no. No, es que si le, usted lo hizo mal, lo hizo mal, mujeres, que hay muchas mujeres valiosas y en los otros gobiernos pasados no se tomaron en cuenta es la parte en la cual Luis Abinader ha hecho el eco. No, lo que sí, si yo veo que... Aquí hay muchas mujeres... Desde de 66 no se había hecho eso. Aquí hay, muchas, aquí hay muchas mujeres que porque fulanito estaba ahí, no la dejaban surgir. ¿Tú ¿Entiendes? Ya eso tiene que acabarse. Este es un gobierno limpio. Aquí han... <risa> te, te voy a decir algo. Aquí en la provincia de Duarte han pasado varias mujeres. Sí. Nene Plata. Sí. Eh, Miledi Núñez. Milani. La otra que era del PRD. Que era doña de la emisora. Entonces, fin, Fineta, que, que fineta, fineta fue una vez gobernadora. Eh, la, o sea, ha pasado por varias mujeres en la provincia de Duarte. Y ahora... Es que nosotros en la provincia de Duarte tenemos de todo. Sí, y ahora tú dices, yo, con, con mucho talento. Aquí tenemos todo. ¿Qué, tienen, no para hay, ¿Qué tienen para él? Eh, es mi hermano Jorge. Jorge. ¿Qué tienen para él? Pensé que sí, iba. iba a ganar, pero... Pensate. Hay una ley que no... Bueno...